Buenas tardes a todos y todas, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta séptima sesión de este ciclo de, de conversaciones en torno a un tema complejo, pero sin duda súper interesante, que es el tema de la imaginación. Esta facultad por la cual nos estamos preguntando, Jimena Castro y yo, a lo largo de este año, en el contexto de nuestros proyectos FONDESIT respectivos. Jimena, como ustedes saben, tiene un proyecto FONDESIT postdoctoral en el cual está estudiando lo que ella ha denominado como la imaginación visionaria en el contexto de la colonia. Y el proyecto Fondesit de Iniciación Propio, que conduzco y que tiene por objeto de estudio los libros proféticos iluminados de, de William Blake y el libro rojo de Carl Gustav Jung. En la sesión de hoy día Jimena está ausente porque tuvo un inconveniente, eh, tenía otra, otro compromiso académico, eh, dentro de lo posible se va a sumar en los, en los minutos que, que, que vienen, esperamos poder recibirla. Y, y bueno, eh, esta es la séptima sesión de este ciclo que, que ya vamos viendo su fin, cierto. venimos desde una sesión anterior que, que compartimos con Sergi Sancho desde, desde Francia, en la cual conversamos sobre la imaginación en el contexto medieval también y puntualmente su vinculación con, con las autoras femeninas, las autoras de la Edad Media que son las místicas. Una sesión muy interesante. En la sesión de hoy vamos a continuar en el contexto medieval junto a María José Ortúzar que está aquí presente. Hola, María José. Bienvenida. Hola. Y vamos a, a explorar esta presencia, esta facultad y la, la manera de, de comprenderla en, en el contexto medieval, pero particularmente también en el contexto de las enciclopedias eh, medievales, ¿no? y, la, y la relación entre la sensación, la percepción y la, y la imaginación, estableciendo distinciones, pero al mismo tiempo relaciones entre estas facultades. Les doy la, la bienvenida, les agradezco a todos y todas las, las presentes, eh, y, las, y los invito a participar, como siempre, de, de la sesión con sus preguntas y, y comentarios. Quisiera presentar brevemente a María José. María José es doctora en Historia Medieval por la Universidad Trier de Alemania. Ella está en, en, en Alemania en este, en este momento. Sus estudios abordan las diferentes teorías acerca de la percepción. Eh, estoy admitiendo a quienes se están uniendo. Y su relación con el conocimiento, como también el uso de las metáforas sensoriales como, eh, perdón, sensoriales como vías de interpretación de la realidad en el medioevo. Así lo reflejan su, su tesis doctoral titulada Los sentidos en los escritos de Hildegard von Bingen y también su postdoctorado sobre conocimiento y percepción en las enciclopedias del siglo XIII. Su actual investigación también se enfoca en este sentido y se titula Naturaleza, Cuerpo Viviente y Percepción en Textos Médicos y Filosóficos de los Siglos XII y XIII. Muchas gracias María José por acompañarnos hoy día, estamos muy contentas de, de poder recibirte y bueno, vamos a escuchar tu presentación inicial para luego abrir como siempre hacemos la conversación y el diálogo. Voy a dejar de compartir pantalla para que puedas compartir tu, tu presentación. Muchas gracias primero Dani por la invitación, también a Jimena, aunque no esté presente. Y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y compartir un poco eh, las cosas raras que yo hago. Siempre me da un poco de gusto. Eh, vamos a compartir pantalla. Voy a hablar primero con una presentación, creo que... Eh, aquello de lo que voy a hablar requiere un poco material visual, es más fácil de entenderlo, y bueno si me largo mucho, de alguna manera me hacen, me ponen algún mensaje, pero creo que está hasta el momento como en 20 minutos 25 minutos eh, eso entonces voy a partir compartiendo pantalla aquí estoy llegamos al final eh, voy a ir hacia arriba eh, Perfecto. Vamos. Eh, titulé la presentación de la sensación a la imaginación, tal vez podría llamarse de la sensación a la imaginación y más allá. Eh, vamos a ver por qué. Y me gustaría partir comentando respecto a los términos que designan la imaginación habitualmente en los textos medievales. Estos términos son dos, imaginatio, y fantasía. Son dos términos que se utilizan para lo que nosotros llamamos imaginación hoy en día, eh, y también en otro sentido, el significado no es siempre el mismo, varían de autor a autor, e incluso dentro de un mismo autor pueden variar eh, los significados que tienen. Eh, leí hace un poco, hace poco tiempo atrás un artículo sobre Juan Escote Urugina, un autor del siglo IX, y él por ejemplo ocupa Imaginatio, con una connotación positiva en uno de sus libros, y Fantasía, con una connotación negativa. Y en otro, es al revés. O sea, es un término que, que da para mucho. Eh, básicamente también se entiende, con estas palabras, con las dos, la imagen de aquello que se percibe por los sentidos. Eh, en el sentido de que es una imagen que está no afuera, no en los órganos de la percepción, sino que en la mente. Y también designa a veces aquello que vemos, por ejemplo, en sueños y en visiones. O sea, todo este campo semántico abarca en estas dos palabras. Y por supuesto también designan una facultad del alma. Entendí un poco como las entendió... Horst, cuando dio su ponencia también, acerca de pero claro, estamos en otra época, pero aún así, con esta capacidad que tiene el alma de, eh, de hacer una cierta representación de aquello que hay afuera. Esto lo vamos a ver a continuación con un poquito más de detención. Eh, buscando también explicar cómo uno entiende y cuándo uno se encuentra con esta facultad, me encontré con una cita que la desglosé un poco de una autora que escribió un libro en el 2011 que se llama Meditación y Cognición en la Edad Media, y ella se llama Michelle Kahn, supongo que se pronuncia así, y destacó varios aspectos con los que se relaciona imaginación. Uno de ellos es que es una función asociativa, también que la imaginación, cuando se la piensa en una escala de facultades de la mente, o sea, como que la mente tiene estas distintas funciones, tiene un lugar bastante bajo, si uno piensa en esta escala. Estos dos aspectos los vamos a ver. Además, también se ha entendido como un receptáculo para la influencia divina en forma de profecía, y yo creo que de esto va a hablar un poco eh, Rodrigo y también Kamal en la próxima sesión, eh, también como nos habló un poco Sergi la, la sesión pasada es un medio para la creación de imágenes mentales la retórica medieval y aquí tiene una imbricación bastante cercana con la memoria con esto que se guarda la memoria como un repositorio de las imágenes y bueno esta autora concluye diciendo entonces la imaginación es afectiva o intelectual parroquial o escolástica es trivial o autoritativa o sea, hay definiciones contradictorias, pero que, todas las, pero que ninguna es incorrecta. Eh, para todo esto da la imaginación como facultad. Y son variedades las que se pensó y las que podemos pensar nosotros también la imaginación. Eh, como yo dije anteriormente, en lo que nos vamos a enfocar es en la imaginación como una facultad del alma. Y, bueno, ¿cómo entendemos el alma antes de partir, no? El alma es básicamente un principio vital. Es aquello por lo que nuestro cuerpo actúa, o sea, tiene una relación directa con el cuerpo. Sin el, el cuerpo sin alma no es cuerpo, digamos, no, no hace nada, es un cuerpo muerto. Es un cuerpo solo en nombre. Eh, pero también, no solamente tiene relación con este cuerpo, sino con cómo este cuerpo se relaciona con el mundo, con lo que conoce del mundo. Y muy importante para nuestros autores medievales, o para alguno de ellos, tiene una relación importante también con Dios. Y esto vamos a ver eh, estos aspectos a continuación. Ahora les voy a poner una imagen que tal vez lo extraño un poco, pero me pareció... ah Perdón, no, venía la imagen después. Eh, ¿Dónde vamos a estudiar eh, esta imaginación? Lo vamos a tener en tres tipos de texto. Dos de ellos son traducciones. La primera son las traducciones de textos médicos que se hicieron en la segunda mitad del siglo XI. Eh, yo examino aquí dos tipos, o sea, dos textos, una, una traducción del griego al latín que la hizo Alfano de Salerno, que después fue obispo de Salerno, de una obra de un obispo del siglo IV en Siria. Una obra que fue muy conocida y también fue muy conocida en el mundo árabe. Eh, pero fue conocida en lo que se llama el Occidente Latino, a partir de esta traducción. Y la otra obra que yo examino aquí es eh, el libro Todas las técnicas, el Pantecni, que es una traducción que hizo Constantino el Africano, probablemente también bajo la dirección de este obispo alfano de Salerno, y que traduce un manual de medicina de, de un escritor árabe que se llama Ibn al-Abbas al, al Magusi eh, del siglo X. Eh, luego vamos a ver cómo cambia la perspectiva respecto a la imaginación en otros textos, que son los textos que, que traen al occidente latino la imagen de Avicena de cómo actúa, y bueno, yo me voy a centrar en realidad en el de Ánima, que es el libro acerca del alma de Avicenna, de un, es, es un tratado, una colección mayor, y algo podemos mencionar, el canon, que es el canon de Medicina, los dos se traje, tradujeron eh, la segunda mitad del siglo XII, eh, primero se tradujo el de Ánima, y luego se tradujo el canon de Medicina. Y finalmente vamos a ver cómo se va la imaginación en ciertos textos monásticos del siglo XII, eh, que cambia absolutamente la perspectiva. Ahora viene la imagen extraña la que había aludido anteriormente y, y no apareció. Bueno, esta es la imagen extraña y van a ver después por qué tiene alguna importancia. Esto es un cerebro. Esto de aquí son los ventrículos anteriores del cerebro. Esto que dice dos es un ventrículo tercero y el quinto es el cuarto ventrículo. Esto se ve así en la ciencia moderna actual. Sin embargo, se conocía hace un tiempo ya, por lo menos desde Galeno, la existencia de estos ventrículos y que tenía alguna vinculación con las actividades distintas que llevábamos a cabo. Eh, exactamente. Eh, y vamos a ver ahora por qué los, por qué nombro estos ventrículos tan raros. La función que tienen los ventrículos, lo, lo, lo menciono así, es eh, que están llenos de líquidos, hasta los raquídeos. Eh, eso es lo que son, digamos, amortiguan golpes y permiten que el cerebro esté hidratado. Pero no esta es la función que se le consideró en el medioevo. Vemos entonces eh, qué pasa con las traducciones de textos médicos. ¿Dónde ven ellos la imaginación? Tenemos tres facultades que ellos distinguen y las ponen a cabo en esas facultades en uno de estos ventrículos. La imaginación la ponen en los dos ventrículos frontales, el razonamiento en el ventrículo medio y la memoria en el ventrículo posterior. Ahora bien, la imaginación, sobre todo en el texto de la traducción de Alfano de Salerno, se vincula o todo lo que tiene que ver, eh, no se distingue mucho la imaginación de la sensación. Aquello que perciben los órganos de los sentidos, finalmente lo percibe el cerebro. Por ejemplo, la pregunta, ¿dónde sentimos dolor? Se responde, es difícil contestarlo, probablemente sintamos la, el dolor en el cerebro. Entonces no, no está tan claramente distinguida la imaginación de la sensación. Ahora esto no funciona solo, ¿no? Esto funciona porque hay una sustancia muy sutil, dicen ellos, que se llama espíritu animal. Este espíritu animal lleva desde los órganos de los sentidos el cambio que se produce en ellos cuando tenemos alguna percepción sensorial, lo lleva al ventrículo frontal, donde uno tiene una imaginación propiamente tal. No hay una descripción tan grande de esto, hay una descripción mucho más grande de qué es lo que ocurre en los sentidos y cómo ocurre el órgano de los sentidos de este cambio. Y este espíritu sigue avanzando hacia el ventrículo medio y entra después al ventrículo posterior. O sea, es la causa efectiva de que de la imaginación, lo que está el contenido de la imaginación, puede ser tratado por el razonamiento y después por la memoria, es este, este espíritu animal. Animal porque animado, ¿no? es porque es del alma. Esto que indico acá, el vermis, el gusanito, es una estructura que efectivamente existe en el cerebro y que ellos imaginaron, que se abrían y se cerraran. Dicen que son como en alga, que están a veces abiertas y a veces juntas. Y cuando están juntas, uno no se puede acordar de lo que se quería acordar. Uno puede, no tiene acceso a la memoria. Y cuando está abierta, uno puede acordarse de aquello que podía. Tenía, eh, eso. Eh, creo que esto más o menos lo hablamos recién, si quieren yo les puedo enviar también esto después, no, no es tan, tan importante, pero claro, es básicamente lo mismo que hablamos. Eh, y me gustaría mostrarles una representación, la representación más temprana que se tiene del cerebro tripartito. Eh, esto es un, una imagen médica. Están los cuatro órganos masculinos principales, el hígado, el corazón, los testículos y el cerebro. Vamos a hacer un close-up al cerebro. Tenemos el cerebro que es frío y húmedo. Y vemos que aquí está separado en tres partes. Acá está la fantasía. El razonamiento no se razonamiento, sino que intelectus. Intelecto se le dice también muchas veces a la razón en los textos médicos. No hay una diferencia entre razón y intelecto propiamente tal que uno la conoce de ciertos autores filosóficos anteriores. Y aquí está la memoria. Ahora bien. Alrededor de un siglo más tarde nos encontramos con una elaboración mucho más funcional de lo que es la imaginación. Y esta es la elaboración propia de Avicenna, que, como les decía yo, llega a, a, en la segunda mitad del siglo XII, en Vía Tuleo, al occidente latino. Y es enormemente influyente. Entonces, él retoma esto: de que existen tres ventrículos, o sea, tres tipos de ventrículos: los frontales, el medio y el posterior. Y coloca aquí en los ventrículos frontales el sentido común y la imaginación. En el ventrículo medio, la potencia imaginativa en los animales y la potencia cogitativa en los hombres. Aquí también coloca una potencia estimativa y finalmente en el ventrículo posterior, la memoria. ¿Qué son estas cosas tan extrañas que aparecen acá? El sentido común es el sentido por el cual hacemos de todas las impresiones que recibimos una. Por ejemplo, yo toco algo suave, veo que es café, y escucho que hace wow. wow. Mi sentido común lo que hace es decirme ah. Esto, todas estas informaciones distintas que yo recibo por el oído, por la vista, por el tacto, es un perro. Y la imaginación recibe esta imagen. El sentido común es simultáneo con la percepción. La imaginación no. La imaginación es una suerte de memoria de las imágenes que recibe el sentido común. Ahora tiene dos tipos de de imágenes, una esta, esta imagen propiamente tal, y otra que es una imagen, entre comillas, imaginaria. Por ejemplo, cuando yo veo una gota de lluvia, no veo yo una, una, una gotita, después otra gotita, después otra gotita, sino que lo que veo es una línea que cae. Esto es lo que hace la imaginación. Pero además tenemos la potencia imaginativa y equitativa, y lo que hacen ellas es juntar y separar jugar con estas imágenes que están en este depositorio que es la imaginación. La potencia estimativa se refiere a otro tipo de contenido que también vienen con la imagen, de alguna manera, pero no se refiere a la imagen, que es una suerte de instinto. Si tengo que saber si el perro es peligroso o no. Esto no, no, no pasa por el, por el conocimiento propiamente tal, simplemente me alejo. Y la memoria, en algunas partes se llama, eh, es la memoria de, de los contenidos estimativos. Eh, y bien, acá también tenemos que hay un espíritu animal, este espíritu del alma, digamos, muy, que es una sustancia material, pero muy, muy, muy eh, sutil, que va llevando... La información de un ventrículo al otro. Y es al llevar la información, también se va haciendo cada vez más útil. Claro, esto es lo que ya habíamos hablado, pero se los dejo también después. Y acá tenemos, voy a saltarme un poquito los siglos, esto es de fines del siglo XV, y aparece relativamente bien. Eh, ilustrado la, las ideas de Avicenna. Tenemos aquí el tacto, el gusto, el olfato, la visión y la audición. Vemos que de todo ello salen unas líneas que nos podemos imaginar como los nervios que llegan aquí a una circunferencia. Esta circunferencia representa el sentido común. Aquí se nos va un poco la, el paralelismo, ¿no? Aquí aparece la imaginativa, la virtud imaginativa, la fantasía, que habíamos dicho antes que los textos de Avicenna, por lo general, la fantasía se refiere al sentido común, se la llama de las dos formas, la cogitativa y la memoria. Acá tenemos una imagen un poco más temprana, pero que solamente representa cómo van de los ojos la información hacia los distintos ventrículos. Esta imagen también es interesante porque muestra lo que se llama el quiasma ocular, que es donde se cruzan los nervios ópticos, y eso efectivamente existe, bueno, y era conocido por lo menos desde Galeno. Y acá tenemos el sentido común. La imaginativa o formal, la facultad estimativa, la facultad cogitativa o imaginativa, y aquí tenemos también la virtud memorial o memorativa. Esta imagen también tiene otra gracia, que es que este gusanito del que habíamos hablado antes, que se interponía en los textos médicos, no así los textos de Avicenna, pero, pero se mezcla las tradiciones, aparece dibujado prácticamente como un animalito. Entre uno y el otro, incluso tiene un ojito, ¿sí? porque es en realidad como un fuerte lagarto. Y vamos a ver un, una última imagen que representa también esta tradición. Eh, esta imagen ya no es de un manuscrito, sino que es de una impresión temprana, 1503, o sea, no hace mucho tiempo que se había hecho la imprenta. Y tenemos aquí también, ¿no? Tenemos el gusto la visión y el olfato. El olfato está aquí porque se creía que el órgano del olfato en realidad eran unas prolongaciones de los ventrículos anteriores. Entonces, por eso está puesto hasta aquí, con estos puntitos no está propiamente la nariz. Y acá tenemos varias variaciones con respecto a lo que vimos de Sena Primero tenemos que en el primer ventrículo está el sentido común la fantasía y la imaginativa. La fantasía aquí yo creo que está por la imaginación, en, nuestro, en la imagen canónica, por decirlo así. Y la imaginativa la han sacado del, del ventrículo del medio para poner todo lo que es propiamente más animal en, la, en el primer ventrículo. Tenemos aquí la cogitativa y la estimativa pese a que la estimativa varios autores después, en el siglo XIII, eh, consideran que es una cosa propiamente de los animales y no más del hombre, no así en Avicena, y acá tenemos la demoratía. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos el vermis, este gusanito, puesto entre el primer ventrículo y el segundo ventrículo. Eso solamente para mostrar que no hay una visión tan canónica, digamos, de, de cómo se daba esto, y que los autores iban jugando un poco, con las facultades y con su posición. Cuando nos enfrentamos a los textos monásticos, estamos en otro mundo. Eh, yo aquí conozco, en particular, varios tratados cistercienses y victorinos. Los victorinos, eh, los cistercienses son benedictinos, si bien tienen una interpretación bastante más ascética de la regla de San Benito, y los victorinos eh, son monjes que siguen la regla de San Agustín y se les llama así porque es un grupo de monjes que ejerció o, o vivió en el monasterio de San Victor en las afueras de, de París. Eh, la finalidad de estos textos, a diferencia de los otros, no es explicar cómo conocemos el mundo, cómo de la sensación vamos pasando a la imaginación como vamos jugando con las imágenes que nos entrega la imaginación para hacer, ceder más conocimiento, para tener razonamiento, y finalmente eso que es la memoria, sino que aquí queremos explicar cómo conocemos a Dios. Se parte entonces aquí de la base que el cuerpo es algo muy, pero muy distinto del alma. Y hay, de alguna manera, y explicar cómo uno puede concordar con el otro. Y para eso tenemos una jerarquía de facultades y la imaginación es uno de los escalones en esta jerarquía. Y esta tradición, por supuesto, tiene otras influencias, como San Agustín y, y también Boesio. Pues, puse solamente un ejemplo, se pueden encontrar varias. Hay, bueno, yo... Lo mejor y más completo que he leído al respecto es una tesis de un sujeto que se llama Saba Nieme, Y tengo la impresión de que esta tesis fue publicada hace un par de años en Brepols también. Y él tiene una... Un ta, lleno de tablas de, de, de todas las variaciones que puede haber de este tema, en qué autores, y son muchísimos son muchísimos. Aquí yo escogí uno porque lo había tratado hace poco y lo tenía más al día y este autor es Isaac de Estela que escribe en 1162 en alguna parte está la fecha por eso se puede, se puede saber bastante bien cuándo fue escrito y escribe su carta sobre el alma y en esta carta sobre el alma él quiere explicar como decíamos recién, cómo el cuerpo se puede juntar con el alma y con más allá del alma, entonces como de lo corpóreo llegamos a lo puramente corpóreo. Estas son las palabras que ocupa él, ¿no? Entonces tenemos la sensación que solamente conoce cosas corporales. Tenemos la imaginación que aún está pegada al cuerpo, pero se aleja un poquito. Ya no necesitamos la simultaneidad que teníamos. Y tenemos la razón, que puede pensar las cosas... Sin, sin la, casi sin la corporalidad. No es sin la corporalidad propiamente tal, pero casi sin la corporalidad. Su, su ejemplo de la razón o de cómo opera la razón es la matemática. O sea, opera a partir de la forma, pero les va sacando todos los contenidos de la forma. No importa si la línea es de oro, de bronce o de plata. Lo importante es que sea una línea. En el sentido. Estos autores, por lo general, le dan un, un campo de acción limitado a la razón. La razón puede conocer ciertas cosas, pero no otras. Para estas otras necesitamos otras facultades. Y otras otras facultades son, por ejemplo, el intelecto. Y el intelecto puede conocer cosas que son incorpóreas, pero que tienen tiempo. Por ejemplo, los ángeles. Y la inteligencia ya puede conocer lo puramente incorpóreo y para esto necesitamos también una cierta ayuda divina, no se llega solo, digamos, acá, eh, para contemplar eh, las realidades eternas y, y permanentes como, como lo es Dios. Entonces vemos aquí que si bien tenemos nuestra imaginación nuevamente acá y que de alguna manera este recorrido de abstracción, que también teníamos los autores médicos y los autores filosóficos, se repite el final es totalmente distinto. Y la idea donde se quiere llegar es totalmente distinta. Para terminar, eh, busqué otra imagen del librito acerca del alma y del espíritu. Este es un libro que se basa en su primer tercio en la carta de de Isaac de Estela. Y si ustedes se fijan, este es un monje, ¿no? Tiene la tonsura y tiene también su... Se me acaba de olvidar cómo se llama su, su traje. En fin, está. Eh, Y acá tenemos que están los cinco sentidos. Marcados. que están puestas las partes de la cabeza. Eh, la parte... La de adelante, la de atrás y la de arriba. La fantasía tiene un lugar bastante extraño, es la tonsura. Acá está el sentido común. Aquí está la imaginativa. Aquí está la estimativa. Y aquí está la memoria de la sensualidad, de las cosas, de la, de la imaginación, digamos, de esta, y, o retentiva eh, y como vemos se aleja de nuevo de esta otra imagen para retomar eh, los de alguna manera es una interpretación de los sentidos interiores se llaman estas esta facultades se llaman los sentidos interiores eh, aviceniano bueno y esto es lo que yo les he querido ofrecer eh, para comenzar nuestra discusión mostrándoles en realidad que había varias maneras de pensar la imaginación y, y, claro, y también poner un poquito el énfasis en que esto de que cada función mental tiene su lugar en el cerebro no es tan nuevo. Y, en fin, muchas gracias por su atención y ahora termino de compartir pantalla. Muchas gracias María José, qué bonitas las imágenes, qué interesantes eh, de ver, ¿no? Bueno, yo tengo muchas preguntas, tengo muchas preguntas que hacerte, pero, pero antes de empezar yo quisiera saber si hay si alguna pregunta, algún comentario de los y las asistentes. Yo pensaba también a partir de la, de la exposición de Sergi, ¿cierto? La última sesión en la cual tú también estuviste, José. Eh, de la, quizás la confrontación que se puede hacer respecto a esta comprensión de la imaginación, aquí vemos puro cerebro, ¿no? y de hecho tenemos esta, esta como valoración de la inteligencia, de intelecto, eh, tanto en los tratados médicos, no sé si estoy bien o estoy mal, eh, en los tratados médicos, pero también en los casos de los textos monásticos que tú nos, nos comentaste y de las imágenes, como esta valoración más alta de la, de la inteligencia, de, del entendimiento. Voy ahora a Paulette, con las manos levantadas. ¿Y aparece en algo lo afectivo aquí? ¿No, no, no aparece? Esa era una de mis preguntas, ¿no? Porque sabemos que eh, estaba pensando en la América Ruthers, eh, que también mencionó Sergi, que, que ha estudiado la memoria, y cómo en ciertos casos que también, al igual que la imaginación, es una noción, un concepto que es súper variable, que, que ha tenido distintas definiciones, y que en distintos contextos se ha entendido como, claro, más ligada en algún momento al cerebro, pero en otros contextos también más ligada al corazón. Mencionaste el dolor, mencionaste la sensación del dolor. que, que extraño puede parecer ¿no? postular que, que el dolor se siente como en, en el cerebro, ¿no? Dios pensaba todo el tiempo en el, en el corazón. ¿Y qué pasa? Te quería preguntar por eso, ¿no? Si hay algún, alguna relación en este tipo de textos que tú has estudiado en tus fuentes, con lo afectivo, con, con el corazón, o si está solamente aquí presente el cerebro, no sé si me, me explico. Sí, claro. Eh, están presentes, pero en otras partes, no en las partes donde se discute la imaginación. La imaginación. O sea, por lo menos en los textos médicos y los filosóficos. Es lo otro sí está, sí está bastante presente, porque, bueno, dependiendo del autor que uno vea, ¿no? Pero por ejemplo, Hugo de San Víctor también tiene a su escala, eh, cómo va uno subiendo, y en uno de sus libros su motivación principal es cómo yo veo la Biblia, cómo yo entiendo la Biblia, cómo entiendo esta imagen que yo evoco, por qué, por qué lo hago así como lo hago. O sea, el interés por estudiar estas cosas es por cómo acercarse él mismo y también cómo enseñarle a sus discípulos eh, a pensar estas cosas, a, a, a darle sentido a aquello que tiene la sensación, o sea, aquello que vemos a partir de los sentidos y que no, no tiene por qué ser, digamos, eh, malo, digamos, sino va a conducir, o sea, la lectura de la Biblia nos va a conducir Finalmente a, a las verdades que, que ellos profesan, digamos. ¿no? Tiene, tiene también que ver, que ver con eso. Gracias, José. Sí. Bueno, tenemos aquí, eh, está la Fran. Hola, Fran. Tenía su mano levantada. Voy con esta Polet también y Luis. Si les parece bien, vamos en ese orden. Hola, ¿cómo están? Eh, María José, muy interesante, me ha gustado mucho la presentación. Mientras hablabas, eh, sobre todo en esta parte que dices cómo a través de la imaginación eh, lo que hay es una búsqueda de cómo conocer a Dios, eh, no sé si en algún momento se hace alguna correlación con algún tipo de conocimiento eh, oriental eh, respecto a estas prácticas porque me recuerda mucho a, a las enseñanzas por ejemplo de, de mi maestro de yoga donde nos pone que un poco es como la representación del cerebro que tú muestras eh, donde hay, un, hay un, un carro tirado por caballos donde los caballos son los cinco sentidos la Buda que es el intelecto eh, la persona que tira el caballo es el discernimiento eh, y de alguna manera todo ese trabajo que se hace para poder guiar a los caballos es una manera de llegar a Dios. Eh, no sé si tienes algo que decir o si es que ese, se sale completamente de esto. No, no se sale completamente de esto, pero yo creo que es más de los textos monásticos. Ellos también tienen un problema con, con la imagen, ¿no? Con qué hace que la imagen, y la imagen es es un problema, porque, bueno, en Bizancio previeron las imágenes porque eran eh, objeto de idolatría, digamos. O sea, al final lo que se adoraba era el santo y no a Dios mismo, ¿no? Entonces siempre hay una cierta sospecha de la imagen. Y en este sentido, pero ampliando la imaginación, y hay autores también que la amplían, eh, hay, y de esto es lo que habla también mucho Mary radar de esto de... de Hugo San Víctor, por ejemplo, que lo nombraba recién yo, que también tenía una escala de cómo conocíamos, también tiene libros como eh, acerca del arca de Noé, donde uno en su cabeza arma un arca. Con los codos, así, como el arca está descrito en la Biblia, la, la, el arca tiene una cierta cantidad de codos, aquí pone uno de los animales, acá pone uno de los, no sé, voy a decir los monos, acá pone los cisnes, acá pone... Y uno en esta cabeza también se arma esto. Y esto te va a llevar a pensar en la historia de la Biblia. Y por supuesto, pero estas son las tradiciones que están dentro de esta misma tradición, digamos. Y gente que está escribiendo acerca de esto, escribe también acerca de esto otro. ¿No? Pero eso, eso te va a llevar de una cosa a la otra. Se va a llevar desde el arca que aparece en la Biblia a pensar primero en la Biblia misma, después en Cristo y después en lo que va a venir más allá y también en las virtudes. O sea, en la, el, las virtudes en el sentido no de estas virtudes potencias, sino que las virtudes de, eh, de cómo tenemos que actuar moralmente. Entonces existe esto también. Pero, pero como te digo yo, son, son, son maneras distintas de pensar la imaginación que están dentro de la misma tradición. Gracias, José. Frana, no sé si quiere comentar algo. No, me parece muy clara la, la explicación. Muy conforme, gracias. Polet que tenía su mano levantada. Sí, hola. Eh, yo quería preguntar si es que el humano tiene la capacidad de imaginar aun cuando no tenga referente. Por ejemplo, estaba pensando en, en alguien que nació ciego eh, o si es que, no sé, uno pudiera imaginar cualquier cosa. Porque uno imagina siempre tomando en cuenta algo que ya vio, porque los ojos son como las ventanas del alma, <ríe> pienso yo. Entonces, esa era mi pregunta. Una muy buena pregunta que yo en, en cierta medida también pensaba formular a, a María José. Gracias, Polet. En los textos que yo he tratado no he visto el problema, aunque yo me imagino que, por ejemplo, podría buscarse en, en el Pantreni o en o los textos más médicos. Eh, ¿Qué pasa ahí? Yo no lo he visto, no he visto la, la, la, la pregunta planteada, eh, yo me imagino, o sea, la respuesta del día de hoy sería sí, eh, pero no la he visto planteada Igual hay una corriente bastante, o sea, que ha ido ganando fuerza estos últimos 10 años, que son los estudios acerca de disabilidad, y ellos se dedican efectivamente a estas preguntas pero no en los, que, en los que he leído y que no soy ninguna experta, pero me ha tocado leer de vez en cuando, no, tampoco he visto planteado este caso, que qué es lo que pasa con la imaginación. He visto más, por ejemplo, como la ceguera como castigo, eh, con, con, con otras connotaciones. Pero súper interesante, voy a, voy, a, voy a empezar a buscar. Y, y te cuento. Sí, gracias. <risa> Pero entonces, eh, José, en, los, en, en las fuentes que tú has trabajado y de las cuales nos has ha hablado hoy día, hay una dependencia entonces, eh, necesaria entre la imaginación y la sensación o la percepción, ¿no? Como que la experiencia del mundo, de la realidad, esa experiencia perceptiva o sensorial, eh, ¿es una necesidad para que, para que se active la imaginación? Sí, sí. Ya, ya. Y bueno, voy primero con la, con la pregunta de Luis. Luis, por favor. Hola, ¿cómo están? Eh, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? sí, sí. Bueno, yo primera vez que estoy en estas reuniones y agradezco mucho haber visto la, esta presentación y haber podido ver en repensar los en márgenes la, la publicación de, su, de todo este proyecto que tienen. Así que las felicitaciones tanto a ti como a editora, eh, eso primero, y bueno, me hizo mucha, como me hizo recordar mucho, yo estudio la cartografía, la uh -huh. cartografía histórica, entonces me hizo recordar mucho cuando, sobre todo yo estudio los siglos XVI y XVII, pero me he ido más atrás, estoy metiéndome al siglo medieval, pasarle o sea, en la época medieval, y, y me hizo mucha referencia el, el mapa que, que María eh, mostró ahí de, del cuerpo y que tenía mucha razón también cómo se también se publicaba de, en la tierra o cómo era el conocimiento de la tierra con este T no entonces eso me llamó mucho la atención y que también lo he visto en otros mapas medievales en el cual también eh, como que representan el cuerpo divino o sea ese es como y ahí es como también esa imaginación y que también está muy cercano a lo que tú decías también el corazón el paraíso entonces está eso eh, no sé si eh, María ha estudiado eso porque yo estoy recién metiéndome en este mundo, así, del medieval así que. muchas gracias y Me ha tocado, pero poco lo que sí, claro, yo con las imágenes estas donde está el cuerpo humano como mundo, yo no puedo dejar de pensar en, en Hildegarda ¿no? de Wingen, sobre todo en su libro de las obras divinas donde tiene están representados el padre, el hijo. O sea, el, el, la, el padre sale como de la cabeza. No tengo ninguna imagen. A ver, eh, esta es la imagen, básicamente, pero no sé si se logrará mirar dónde dónde estoy para ver si. Ay, no. Se sí, ve, sí. sí, la veo. ¿Se ve? Sí. Ahí. Aquí también hay una representación del cuerpo humano bastante distinta a la que teníamos ahora, pero tenemos el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Y todo esto contiene al mundo. Entonces hay, hay claro, representaciones al respecto. Son distintas, son tradiciones distintas. También la cartografía medieval, claro, uno no se la puede imaginar con los ojos de hoy en día, porque lo que representan son más bien, no son cómo es el mundo, sino qué cosas son importantes en el mundo. Con esos ojos hay que mirarla. o sea, representamos, que primero damos vuelta el mapa y al, dentro, al centro del mapa está la Jerusalén celestial, porque es el lugar más importante. Entre medio representamos el paraíso cerrado, bien lejano, pero está el paraíso mostrando la, la imagen de la tierra. Y hay ciertas, ciertos mapas mundi que tienen los monstruos al final del mundo, digamos, en la parte del oriente. Y, y así, bueno, y si, la, si coincidía que la persona que hizo el mapa Mundi venía de un pueblito en Inglaterra, tal vez te, tiene también su pueblito en Inglaterra donde viene puesto. Digamos, es, es un mapa, por decirlo así, del corazón, no, no, es, de, no es de lo que hay afuera. Y, y bueno, yo creo que eso también tiene que ver con la imaginación medieval y con otras maneras de imaginarse, o sea, de, de lo que es la imaginación. Y por eso yo partí diciendo que había, que la imaginación era un tema amplísimo y había muchas maneras de pensarla. Y yo creo que precisamente las preguntas también han ido reflejando eso. De tantas maneras podemos pensar la imaginación y en tantas, y tiene una importancia gigantesca, pero tiene significados distintos en cada una de ellas. Sí, es una noción muy Gracias. poliédrica. Yeah. Oh, sí, Así este, es este gusanito, este gusanito, que me llamó tanto la, la atención, si podrías hablarnos un poquito más de esto, te referiste a esta función sutil, ¿no? Como que es la, la que está encargada de comunicar lo que a grandes rasgos, yo entiendo, sería como esta escala o este proceso que va como desde la imaginación, ¿cierto? La, la sensación, la percepción la imaginación y luego como esta interiorización que la hablábamos también como tú bien decías en, el, en la sesión con Horst sobre Kant en distintos contextos pero en todo caso claro son procesos o maneras de entender este procedimiento imaginativo que igual pueden comprenderse de manera paralela ¿no? ¿y qué pasa con este con esta con este gusanito desde la percepción la sensación la imaginación qué pasa después cuando se pasa al intelecto al razonamiento y, y después llega como, llega como a las profundidades de la memoria. No sé si hay alguna referencia que tú hayas encontrado a cómo se... ¿Qué es lo que sucede en el fondo? ¿Qué es lo, qué es lo que sucede? ¿Cómo se da ese proceso de un estadio a otro? ¿no? ¿Qué pasa? No sé si decirlo con la imagen o ¿no? ¿Con, con la percepción. ¿Qué es lo que pasa con, con eso que se percibe primero, que después se imagina, que después se piensa y que después se aloja en la memoria? ¿Cómo es esa transformación? En los textos médicos no está tan claro, no está tan claro y de hecho los capítulos que se refieren a la fantasía, por decirlo así, en el texto del de, de, no, Premnón Fisicón, de la cerca naturaleza del hombre, tiene, digamos, cuatro páginas. La visión tiene ocho, el tacto tiene cinco, los otros sentidos tienen tres, la memoria tiene media y, la, y el conocimiento también tiene media. O sea, no se detiene mucho en eso. Eh, lo que sí está claro es que hay este, este espíritu que sabe siendo cada vez más sutil para cumplir estas distintas funciones porque eh, van perdiendo de alguna manera en materialidad, se van haciendo cada vez más abstractas, ¿no? Abstractos, claro. Eh, claro. Y este gusanito en realidad hay que imaginárselo como un tapón, <risa> o sea, es un poco ya banal la imagen, pero es eso, es algo que obstruye o no, que está ahí o no está ahí. entre, claro, y dependiendo de los autores, como vimos también, lo van poniendo en distintos ventrículos. Ahora, efectivamente, hay eh, ciertas cosas en el cerebro que se, que se pueden identificar como eso, ¿no? O sea, en una cosa es parte del cerebelo y en el otro ya no me acuerdo, pero, pero existen, o sea, no, no es que, que hayan trabajado así con la pura imaginación de lo que había en el cerebro, sino que hay un cierto correlato que venía de antes, ¿no? o, o tal vez, bueno, tal vez en el siglo XIV ya también podían haber tenido un poco también de, de disección ellos mismos. Sí, justo sobre eh, eso estaba preguntando la, la Francisca, ¿no? ¿Cómo llegan a la disección del cerebro por lesiones de pacientes o experimentos? Sí, eh, contesto eso y después contesto lo, lo de Susana Bello, que también tenía una pregunta. Sí, sí, sí. Eh, la disección del cerebro en ese tiempo no existía, pero... <risa> eh, poco tiempo después de Aristóteles, hubo dos sujetos eh, que hicieron mucha disección y probablemente hicieron disección también con seres humanos. Y con, o sea, con seres humanos las hacían y a, a, algunos dicen que incluso llegaron a hacer disección con seres, o sea, en en seres humanos. Eh, y ellos fueron los que descubrieron, por ejemplo, el sistema nervioso que había un, un sistema que iba de los órganos al cerebro, que había unos nervios que iban de una parte a la otra. Ahora, Galeno, que fue la persona que más trabajó y de dónde aparece este, esta, esta idea del espíritu, si bien él no vio una localización de estas facultades en los ventrículos, eh, él también hacía disección no de humano, pero de sección de animales y también vivía sección de, de, de animales. Trabajaba mucho con, con puercos, para no decir chato, y, con, y también con mono. Y él lo, lo dice en Zoom. Y, y bueno, las descripciones no son. Bueno, son también un poquito difíciles de tragar, ¿no? O sea, porque él comenta qué es lo que pasa cuando él está haciendo todo eso. Pero ahí efectivamente, por ejemplo, dejaba abiertos los ventrículos y lo que él dice en uno de sus tratados es que él apretaba a uno y veía lo que pasaba. Apretaba el otro y veía lo que pasaba. Y como cuando uno apretaba los ventrículos y el animal o se desmayaba o no sentía nada, él decía, claro, acá está funcionando este neuma, en, en, en griego, ¿no? El espíritu es el neuma. Pero... Eh, este espíritu no es lo mismo que el alma, es un instrumento del alma. Que nos ayuda a, ser, a estar vivo y bueno y a las facultades de percepción y, y de movimiento voluntario. Eso. Y, y sí, eh, no sé muy bien cómo aparecen los humores de Hipócrates en, en el canon de la medicina y, el otro, y en el libro de Ánima de Avicena. Pero básicamente la explicación de cómo funcionan los órganos de los sentidos eh, tiene que ver no con los humores, pero tiene que ver con los elementos y con las cualidades de los elementos. Aparte de las cualidades de los elementos aparecen los humores. Esta es como que la explicación viene un poquito más abajo, digamos, un poquito más elemental todavía. Que hay un cambio en las cualidades en los órganos. Y ese cambio en las cualidades de los órganos es lo que llega finalmente al cerebro. Y ese cambio que percibe el cerebro, ahí recién está la percepción. O sea, la percepción no es lo que pasa en los órganos, sino que, lo que es la conciencia del cambio que tiene el cerebro. Y por otro lado, también el órgano mismo, el cerebro, se califica con, eh, con cualidades humorales. O sea, el cerebro, el cerebro y todos los órganos tienen sus cualidades humorales. Y el cerebro es como lo habíamos visto, ¿no? Es húmedo y frío. Eso. Y aparecen ¿Mm? algunos casos que tú te hayas encontrado como sobre enfermedades relacionadas con, con esta facultad, estoy pensando incluso en la locura, ¿no? ¿Qué pasa con lo que después, más contemporáneamente, se entienden como las alucinaciones? Hay algunos casos de, que, que te hayan aparecido sobre estas especies como de desviaciones o enfermedades relacionadas con la imaginación, que eso puede tener... Sí, aparecen en, en, el, en los Pantene, en el libro de, de todas las técnicas, en la traducción de Constantino, aparecen muchísimo. Bueno, el, el ejemplo clásico que también aparece en Nemesio es, le pegaron en la cabeza, en la parte de adelante, y no fue capaz de entenderlo, o sea, no, y no veía. Le pegaron en la imaginación y veía algo pero no sabía lo que, o sea, pero no, pero no entendía mucho. Entonces, dependiendo de donde uno le peguen, digamos, uno queda un poco discapacitado en ese sentido. Pero también, y en eso tiene mucho que ver con la pregunta de Susana, sí. eh, hablan mucho de que cuando el cerebro está con ciertos humores que no corresponden, o tienen mucho de una cualidad o mucha de la otra, no funciona bien. Y eso hace que uno o tenga alucinaciones, o pierda la memoria, o coma y no sienta sabor. Y eso es todo, son, son cosas que pasan en el cerebro. Gracias, José. Sí. Yo quería preguntarte también cómo llegaste a este tema, <ríe> que es algo que hablábamos antes de empezar la sesión, ¿no? Ah. Yo llegué al tema en el proyecto anterior, pero en realidad llegué porque eh, yo fui, así porque a mí se me ocurrió que era un buen lugar para buscar eh, cómo se imaginaban o cómo se representaban los sentidos en las enciclopedias. Eran tres enciclopedias con las que yo trabajaba del siglo XIII. Una de un franciscano y dos de dominico. Y bueno, y fui a buscar la sensación y la encontré en tres lugares. Encontré en los libros sobre lo que uno dice, los objetos de los sentidos, el color, el sabor, cuando trataban eso aparecían, aparecían también en la anatomía, que es muy ligada a este tema médico y aparecían también en los libros del alma, acerca del alma. Porque la sensación es una capacidad del alma. O sea, si el alma no tenemos sensación, y es una capacidad del alma en cuanto está ligada con el cuerpo. Y eso estaba claro en todas partes. Pero después de eso, <risa> había una representación del alma y de la sensación que, que eran súper dispares. Yo no entendía que estaba leyendo. O sea, simplemente estaba, aparecía el alma con ciertas facultades por aquí, el alma con ciertas facultades por allá. Y... y y me costaba muchísimo entenderlo. Lo que tienen de bueno las enciclopedias es que nombran a su fuente. No es, por ejemplo, como cuando uno trabaja con Hildegard, que uno tiene, o sea, tiene que ir a buscar ahí quién dijo que había leído porque no, no nombra nunca. Y acá esto el nombre. Entonces, uno fue, fue buscando eh, qué es lo que se encuentra, dónde se encuentra, y, y claro, y entonces me fui haciendo ciertos modelos del alma. Y en estos modelos del alma tenía también su lugar la imaginación y, y, y bueno, la sensación, por supuesto. Y después dije, bueno, y para el próximo proyecto, investigo entonces más cómo son estos modelos y, y qué tienen que ver con, bueno, con, con, esto, con esta capacidad de estar vivo. Gracias, José. De... Increíble las imágenes que nos mostraste también, las representaciones. Eh, hay, hay muchísimas, hay muchísimas. Eh, del siglo XI y el siglo XII son muy pocas, pero del XIII en adelante empiezan a aparecer, bueno, empiezan, claro, en, a, a mediados del siglo XII creo que es, empiezan a, a representarse cada vez más también los tratados de medicina, antes como que se escribían nomás. Sí. Entonces empiezan a aparecer no solamente las figuras de Severo, también... Eh, hay una serie bastante que conocía, que se llama como la serie de, lo, de los cinco imágenes, donde representan el sistema eh, circulatorio, los huesos, los nervios. Ah, son, eh, es bien interesante. Yo, yo no sé mucho de eso, pero, pero eh, siempre da gusto ver imágenes, porque uno se puede hacer un poquito más la idea de qué es lo que está pensando. Claro. Dice Gabriela eh, dice Gabriel en el chat, perdón José, ¿estos conocimientos eran divulgados a las sociedades de la época o solamente se divulgaban a un nivel académico? No puedo responder con tanta certeza. Yo sé que, por supuesto, a nivel académico eran bastante conocidos y de repente, bueno, por ejemplo, en filósofos del siglo XIII se, se distingue, ¿no? Se distingue... Estos, eh, bueno, filósofos teólogos, ¿no? Es casi prácticamente así lo mismo en esa época. Eh, esto es lo que dicen los médicos, esto es lo que dicen los filósofos. Uno, uno lee eso. Pero, por ejemplo, yo encontré esto en enciclopedias. Las enciclopedias son una cosa intermedia. Y, y sobre todo las enciclopedias de gente que, que escribía perteneciendo a órdenes mendicantes. porque porque ellos pretendían, a partir de estos libritos, contener todo el conocimiento del mundo y traspasarlo a otros que sabían menos. Y esos que sabían menos iban a ir a predicar al pueblo. Entonces, tal vez en algún sentido llegó también a otros niveles. Pero yo no he estudiado eso. Pero por lo menos en el ímpetu de traspasar estas ideas está... Está esto de que estos conocimientos iban a llegar a otra gente y de alguna manera era importante tenerlo importante traspasarlo. Claro, además todavía estamos en el contexto feudal, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de, de todo esto, me imagino que a un nivel de la nobleza también, como dentro incluso del de quienes oirían Sí, tengo la impresión de que estos temas eh, aparecen también, por ejemplo, en novela, pero no, no ha sido mi tema, creo que lo he visto alguna vez, que aparecen, o alguna... aparecen en... no sea, en novela, en romance. <risa> Perdón. No, pero está en la no, novela no, de caballería. Claro. Sí. No. <risa> <Claro>. <risa> aparecen alguna vez en romance. Eh, Claro, y Alfonso el Sabio, por ejemplo, en sus partidas también hace alusión a los sentidos de Avicena, que también es, que también es, es un documento bastante más cercano al, al pueblo, digamos, que el documento que escribían los médicos y los filósofos. Gracias, José. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno, sí, algo muy pequeñito y es ¿dónde se pueden encontrar tus textos? Ah. <risa> Yo tengo casi todo lo que he publicado, lo que se puede, digamos, lo tengo en, en, la, en la academia y también lo tengo en el, ¿cómo se llama? En el Research Gate. Vamos a compartirlo. ¿Los perfiles de la, de la JO se les parece? Okay. Podemos compartir este, este artículo que nos enviaste también sobre las enciclopedias. Ah, hay uno que es un poco más simple, yo creo que está, que está un poquito más claro, porque claro, el, de las, el, el que les mandé a ustedes, después me di cuenta, es el del alma y, y es enredado. O sea, porque son demasiadas visiones del alma. ¿Está? Pero está súper interesante. Sí, pero tengo uno sobre el espíritu animal, y yo creo que las enciclopedias, y ese es más clarito, es más es más, o sea, tomo dos aspectos nomás y no me cinco Ya que mencionaste José este espíritu animal, animal perdón vamos a compartir tu, tu perfil Fran, para que tengan ahí los, los trabajos de la José a mano eh, y quizás para terminar, ¿hay alguna referencia concreta que a ti quizás tengas en mente o, eh, o que puedas mencionarnos sobre esta dentro de esta jerarquía, a mí siempre me, me llama la atención, ¿no? de, de cómo se... ¿Cómo se puede describir, quizás, eh, la imaginación y, y por qué se le, se, le, se le otorga esta jerarquía inferior? ¿no? Eh, ¿Por qué esto que está relacionado más con una sensación más inmediata, una percepción, una relación más inmediata con la, con la realidad? Más primitiva, entonces, quizás más intuitiva, eh, como es la imaginación se considera de, desde un punto de vista inferior, ¿no? No sé si me explico, si hay alguna referencia concreta a eso. ¿Y por qué se explicaría como esa, esa visión quizás peyorativa de la, de la imaginación? Tendría que buscar, ¿no? Así como ahora no, no tengo ninguno en la mano, y donde sale bastante bien explicado, por ejemplo, El lugar en la antropología cisterciense, es un libro de... Se me olvidé el nombre, el apellido es Pereto Rivas. Y aparecen bien explicados y, el, y también las traducciones son súper buenas. Él, él tradujo a Isaac Estela y también tradujo a, a, se olvidó, a Guillermo de que también tiene un tratado sobre el cuerpo y el alma. Y están, se recomienda mucho, ¿no? están publicados por EUNSA. Y yo creo que en castellano es... Eh, es lo más cercano que he encontrado. Tal vez hay algo más que yo no conozca, ¿no? Eso puede, puede ser, digamos. No... Gracias, José. Rubén, Rubén se llama ahí. Bueno, me acuerdo. El gusanito salió de ahí, Claro. <ríe> Bueno, gracias José por esta interesantísima sesión, las exposiciones, las imágenes que vimos, Me queda mucho por pensar también, también por relacionar con, con las sesiones anteriores y también con la que viene, eh, con Rodrigo y Kamal, que es la última. Eh, así que eso, dejamos la, la sesión hasta aquí. Te agradezco mucho todo lo que nos has enseñado hoy día, lo que hemos conversado, y también agradecer como siempre a los, las asistentes y dejarlos súper invitados para para la próxima sesión, con Rodrigo Carmi y, y Kamal consilla y vamos a adentrarnos en el, en el mundo oriental. Sí, no, yo creo que va a estar bueno también, porque es toda esta parte, que cómo se llama, que yo no toco, digamos que es la imaginación como esta facultad ligada a la profecía, que es, un, claro. que es una vertiente súper importante, que también llega a Occidente en algún momento, un punto más tarde, sí. Pero, pero eh, es súper bonito, y yo no puedo decir mucho más de eso que eso. No, <risa> pero decirle, sí, ¿no? De hecho, a partir de lo que hemos conversado hoy día, se puede tomar muy bien, ¿no? Como, como tú dices, que fue un poco lo, lo, lo faltante, o esa otra visión de la imaginación, como esa capacidad de, que, de crear imágenes en función de lo que pre preguntaba también la, la Polet, no en, au en ausencia de la referencia del mundo exterior, no como independencia ¿no? Como con la, la experiencia sensorial, ¿no? Claro, claro, porque bueno, yo creo que ahí, bueno, Rodrigo Camal lo irá mucho mejor que yo, pero se abre, se abre de alguna manera el alma, por decirlo así, a otros contenidos que vienen de otro lugar. Claro, como esa facultad que permite conocer, mm. claro, otra realidad. Otra claro. Realidad. Muchas gracias, José. Claro. Sí. Marcos dice de muchas gracias, gracias a ustedes digo, también horario. por escucharme. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión. Cuídense. Chao. Chao, chao, chao. Muchas gracias por la sesión.